Y los pensamientos caen Lo más importante no importa, eso no me trae Esto que siento me pasa todo el tiempo No puedo dormir, tampoco morir No se si falta más de esos que se atraen Se pasa mirando al fino, no están si distraen Pero no busco lo claro en la oscuridad Lo no pienso demasiado y se hace raridad Imagino como quiero y me da felicidad Buscando la paz internet toda la inmensidad No me olvido de nadie para no ser unidad Siempre estoy así, creo que lo que sí, haciendo lo que sí No es tan extraño, de algún modo nací los ojos abiertos no quieren cerrarse Hay miles de cosas por las que quedarse Una trayectoria y movilizarse Sin llegar a desesperarse Estar bien A pesar del objetivo definido que no puedo yo saber Así miro, no vivo si algún día no puedo alcanzarlo a ver Mi deber es tener el placer de saber En cada amanecer volver a renacer Dejando atrás lo que ya no va a volver yeah, yeah. Sé que así lo voy a comprender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 el centro de mi interior lo siento y enfrento sin remordimiento El mundo parece más lento, ya no es violento Pero es mi sueño, despierto Yo no imagino el sol, la penumbra da el control para ver Mi mundo permite que tome el valor y el color del calor De la brisa que asfixia, avisa, avisa a tu cuerpo que ya está mejor Y puede que así, despierto un factor, no, no siento, siento dolor El frío es mi abrigo, percibo consigo que no haya temor en lo oscuro sigo vivo, me encuentro y respiro Siento que decido cada paso que camino Un destino divino, sueño, insomnio que alucino y así no.